Hola, hoy les traigo un experimento corto en el que vamos a representar los pulmones con globos. Primero, los pulmones nos ayudan en un proceso llamado respiración el cual es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que se da específicamente en los alveolos. Este proceso implica el uso de las fosas nasales, la laringe, la tráquea, los pulmones, en donde también se incluyen los bronquios, bronquiolos y alveolos, el diafragma y los músculos intercostales. Cuando respiramos, el diafragma se mueve hacia abajo y los músculos intercostales se empujan a las costillas hacia arriba y hacia afuera. Esto hace que la cavidad torácica sea grande, por lo que puede entrar aire por la nariz para enviarla a los pulmones. Y cuando exhalamos, el diafragma se mueve hacia arriba y los músculos intercostales se relajan. Esto hace que la cavidad torácica se achique y empuje el aire hacia el exterior a través de la nariz y la boca. Vamos a necesitar una botella grande, una manguera, globos, cinta, tijeras y un plumón. Primero vamos a recortar la botella más o menos a la mitad. Ahora vamos a cortar el globo más o menos por la mitad para que pueda quedar en la parte inferior de la botella. Ya que quedó más o menos así, vamos a poner cinta alrededor de él para que después no se vaya a caer. Ahora vamos a hacer un olla en la tapa de la botella por donde puedan pasar dos trocitos de la manguera de plástico. En los extremos de los mangueritos vamos a colocar dos globos pequeños y los vamos a fijar con cinta. Ya que están pegados con cinta los vamos a meter con un poco de cuidado dentro de la botella. Ahora lo que podemos observar cuando jalamos el globo amarillo hacia abajo es que los globos rositas se inflan. Y cuando empujamos el globo amarillo hacia el interior de la botella los globos rositas se hacen chiquitos. El aire entra y sale a través de las mangueritas de plástico gracias a la presión ejercida dentro de la botella.